Como te que vai? Hoje estamos começando aqui um novo espaço dentro desse canal que se chama Em Ele Enquadre Então esse espaço de que vai? Esse espaço está dedicado a entrevistas, basicamente e conversações, não? Nós vamos compartilhar, não? Então entrevista e conversa com fotógrafos ou coletivos fotográficos que queiram aí compartilhar seu projeto Se tu queres participar tenho aí la convocatoria en mi Instagram, entonces es solo entrar en mi Instagram ahí y tú vas a ver la info toda ahí, ¿vale? Voy a tener el gusto de hablar con José Vázquez, un fotógrafo de Juan Caio, así que hemos hablado de fotografía documental, de fotografía de concierto, fotografía callejera, fue bien bacana ahí y bueno, vamos a conocer un poco, ¿vale? Vamos de una. Gracias, José. Yo, yo, antes que nada, te agradezco ahí por la, por la acogida, por, por querer participar, ¿no? por el interés. ¿sí? Te doy la ah, bienvenida acá a, a este canal, ¿no? ese humilde canal, un chiquito canal, pero ahí vamos empezando. Ah, muchas gracias, Greg. ¿no? Eh, encantadísimo de participar, como, como te mencioné. Eh, he estado trabajando varios proyectos en esta cuarentena. Y vi, ¿no? vi que lo compartió Jorge, un amigo que hace fotografía también. Ajá. Me pareció muy interesante la propuesta de tratar de mostrar lo que vamos haciendo, ¿no? lo que vamos creando poco a poco. Sí, sí. Y más aún si somos, o bueno, en este caso yo que soy este, natural del centro de, del Perú, de Huancayo. Buenazo. Hmm. Y entonces, tú, para empezar, sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo llega a conectar con la fotografía? ¿Cómo, ¿Cómo va esa historia para ti sí. Mm, a ver, yo el 2011-12 le agarro cierto gusto a la fotografía por un celular que yo tenía, un Nokia 201. Wow. Y desde siempre a mí me ha gustado salir a caminar, como acá eh, a media hora encuentras campo, es todo rodeado por un valle. Uh -huh. eh, hay esa facilidad ¿no? de encontrar costumbres... Eh, paisajes, animales Cosas muy interesantes que Te llamen la atención y puedas retratarlas No puedas fotografiarlas eh, Ese es entonces porque nace el 2011 si ¿sí? nace ese gusto, esa pasión por la fotografía eh, En general, ¿no? Ya poco a poco va, van haciendo ciertos gustos Me voy inclinando un poco más por la antropología visual Por la etnología Ajá. cosas bastante culturales ¿no? que que llenan que llenan bastante esa sensibilidad que hace falta al ser humano mm -hmm. Muy sí. awesome. Ajá. Sí. De ahí ya empiezo lo que es una carrera universitaria, empiezo una carrera el 2013 cuando acabo el colegio. Yo acabo el colegio el 2011, 2012, perdón, wow. y empiezo una carrera universitaria el 2013. Eh, estudié comunicaciones en una uh -huh. universidad acá eh, privada de Huancayo. Eh, estudié comunicaciones, justo acabé, ya pude conseguir mi licenciatura y todo, así que todo va bien hasta el momento. Qué bueno genial. Eh, he estado, y también como te dije, he estado en varios lugares, ¿no? Trabajando este tema de la fotografía antropológica. Ajá. He en, en, en Lambayeque, en la región Lambayeque, he estado en Lima también haciendo fotografía. Estudié también en Lima, me pude especializar en lo que es antropología visual y también wow. un, poco, un mm. poco de iluminación. Buenazo, wow. Qué bonito. Sí, estuve, ¿no? sí y eso es como que la oportunidad que me dio la capital, ¿no? De poder este adquirir nuevos conocimientos respecto a la, a la fotografía en sí. Uh -huh. wow La antropología visual, claro. ¿Y tú, podría, eh, tú podrías explicar así brevemente de qué va la antropología ah, visual? para no? eh, Anteriormente, desde los inicios, la antropología nace por el hecho de, o por la necesidad de estudiar al hombre en su entorno, ¿no? Cómo es que eso comporta, qué es lo que dice y qué es lo que hace. Uh -huh. Por ello es que nace la antropología. ¿Y cómo podríamos registrar eso? Nace la antropología visual. Muy Entonces, bien. a partir de la fotografía, eh, nosotros podemos recolectar eh, distintas características que representan a distintas culturas, ¿no? Y a, a distintas personas. Uh -huh. Anteriormente se le conocía a los dibujantes, a los pintores como los primeros antropólogos de, del mundo, ¿no? Sí, sí. Porque tenían esa, esa facilidad de, de dibujar en, al instante, de tener esa, esa rapidez para poder plasmar lo que ven, ¿no? Y ahí por ello nace también la fotografía para poder fortalecer todo eso. Wow, genial. Qué bueno. Así es. Y, y tú me contabas ahí que tu proyecto se llama Ojos Viejos, ¿no? Así es. Este proyecto eh, nace uh -huh. el 2014, el 2015, uh -huh. por la necesidad de que en el Valle del Mantaro se fortalezca esa cultura visual. Uh -huh. Porque acá, en la región centro, las personas no están muy acostumbradas a, a digamos, al arte en general, ¿no? Uh -huh. a la representación de imágenes eh, hechas por distintas composiciones, por distintas técnicas... Acá solamente se aprecia, a ah, una foto en familia y ya está, ¿no? Vale. Eh, falta bastante cultura visual. Por eso Ajá. es que este proyecto nace con ese objetivo, ¿no? De cambiar la cultura visual en el centro del Perú a través de las fotografías. Ajá. Y esto constantemente ha ido evolucionando, como te decía. Y ya involucra, eh, actualmente ya involucra otras cosas, ¿no? Como temas eh, culturales, como te había comentado distintas representaciones culturales, eh, eventos sociales, que involucren a distintos tipos de personas para ver qué tipo de perspectivas tienen ellos respecto a algo, ¿no? Wow. Uh -huh. E involucrar a uh, varias cositas, uh -huh. en realidad. Eh, si quieres, te voy mostrando mientras te explico. Dale, dale, dale. Algún, ¿Algún proyecto? A ver. Todo tuyo. He trabajado, he, he estado trabajando varios proyectos, eh, uh -huh. en este caso. Eh, como te menciono, el hecho de la cuarentena ha, ha hecho que eh, con el archivo yo, yo, yo esté trabajando un poco más, o sea, tú sabes que la fotografía no es de, de, de un año en sí, ¿no? sino que puedes verla después de cinco años, volverlas a analizar y, y ver lo que puede transmitir en este entonces, ¿no? uh -huh. aprovechando que, que es el tema de la cuarentena y todo eso. ¿Ya puedes visualizar la pantalla? Sí, ahora sí. Qué bueno. Ya. Ya. A ver. Ya, Greg, como te comentaba, eh, este proyecto Ojos Viejos se representa mucho por eh, temas culturales, temas de identidad, temas eh, en sí de la sociedad, ¿no? Cómo es que ellos se comportan ante alguna situación. Vale. Y antes, Pero, solo cortando acá, ¿y, ¿y por qué Ojos Viejos? Ah, eh, ya. Bueno. Ojos viejos eh, nace por, uno, mi falta de visión, que por, por los ojos, que, que, que tengo una enfermedad en los ojos y no puedo ver bien. Ver vale. bien. Ajá. Y los el, el término viejos porque una fotografía nunca nunca va a dejar de existir, siempre va a estar ahí, ¿no? Uh -huh. Va a estar capturada, va a estar ahí presente a través del tiempo. Y creo que es lo más viejo que nosotros podemos tener, ¿no? Y, vale. y eso siempre va a ser un recuerdo, un bonito recuerdo para nosotros, un, un recuerdo de experiencias, o de buenos okay. momentos. Mm -hmm. Ya. Vale. a ver, Comenzamos. Dale, dale. Este proyecto es lo trabajé el 2018 con un, una, un anexo de, de un distrito de allá por Chupaca que queda acá cerca de, de Huancayo. Uh -huh. eh, el, el anexo se llama Antapampa. ¿Ya? Vale. Eh, dentro de este anexo y de varios lugares de Chupaca hay una danza pr principal o una danza representativa entre ellos que se llama El Aukish. ¿Ya? Esta danza se representa porque lo bailan jóvenes que vienen de distintos lugares del, del Perú para poder danzar justamente ese día. Y ese día es... Es, es muy importante porque es el 25 de diciembre de todos los años. Wow. O sea, ellos dejan a la familia para poder danzar. Uh -huh. O danzar con la familia, ¿no? Hay muchos que, que, que, que danzan con la familia en sí. Eh, bueno, te comento más o menos. Esta es la vestimenta. Usan un gorro en punta, usan, usan una sonaja uh -huh. Si quieres, puedes agrandar ahí las Ajá. imágenes. Eh, Ok, podemos ver mejor. Ya. ¿Ahí la ves? Todavía. ¿Ahí está bien? No, no no ha agrandado nada, ¿verdad? Ahí. Ah, no, ¿Ahí no. ¿Está ve? bien? El, el, la imagen, ¿tú, ¿tú agrandó ahí? A ver. Ya agregó, hermano. Eh, ¿Te sigo comentando? Dale, dale. Ya. Eh, este es un niño de aproximadamente nueve años que bailan. Esta danza ya se baila hace, hace años, hace muchos años, en realidad. Eh, es una danza que ha trascendido a través del tiempo increíblemente, ¿no? De generación a generación, de generación a generación, y se sigue bailando ya muchísimos años, porque esta es como que reciben el año nuevo uh -huh. y despiden el viejo, ¿no? Hacen una celebración. En esta foto pueden, puedes observar que están subiendo al cerro. Se está cogiendo una caja de cerveza y abajo. Se representan porque usan una bandera del Perú en la espalda. Y en ese momento estaban subiendo al cerro para poder hacer un pago a la tierra. Ajá. Podemos observar ahí que uno de los integrantes de la danza sube con su hijito y cargado una caja de cerveza. Me pareció muy interesante por eso. Uh -huh. Como te comentaba, esa es la vestimenta en sí, sí, sí. De, de los personajes. Uh -huh. eh, este es un niño. Te estaba contando de cómo suben al cerro ellos para poder hacer el pago a la tierra y poder empezar con este nuevo año, ¿no? Eh, uh -huh. Lleno de esperanzas, lleno de nuevas cosas, ganado, nueva, nuevas cosechas, eh, todo enfocado a la tierra, ¿no? Son muy costumbristas con ello. Ajá. Uh -huh. Esta es la máscara. Ellos usan máscaras de ancianos eh, para poder danzar, ¿no? Es, un, es una danza de anciano. Aukish en quechua significa a, anciano, abuelo. Wow. Pero también le dan otras, otras interpretaciones como una persona que sabe bastante, una persona que nos puede enseñar, un maestro, un guía. Vale. Este es el mismo niño. Eh, atrás está la chala que recolectan, eh, es algo tradicional del pueblo. ¿Qué hacen con esa chala? Eh, ¿Sirve para alimento al ganado o, o para que hagan fuego, ¿no? para la leña? Vale. Eh, ¿Está entrando a su casa? Este es, sí. es eh, el, el pequeño y está vestido, listo para subir al cerro. Eh, el joven detrás estaba ya también vistiéndose. Esta es su casa del pequeño, estaba ahí ya listo para poder subir al cerro, como te comento. Esto sí. ya es arriba. Esto ya es en, en el cerro. Cada, es, es interesante porque cada agrupación, cada grupo de danzantes, Ajá. tiene un cerro para ellos. O sea, cada, cada grupo sube a un cerro a la misma hora para poder bajar bailando. Después wow. de todo este pago, después de todo este proceso, ellos van a comenzar a bailar. Eh, justo ahí ya se estaban preparando para que empiecen ya a bajar. Ya habían hecho el pago a la tierra. Esto es antes de que... Cuando ellos bajan, van a tener un concurso. Ajá. Y en, un poco antes, ellos lo que hacen es practicar, ¿no? Practican un poco para poder eh, bailar con todas las ganas del mundo. Pues. Vale. Esto es en el concurso. Es una foto de atrás. Eh, si ves adelante, están bailando. Ya, ya, ya empezó el concurso. Están con su banda también. Ajá. Y acá está... Acá atrás está otra agrupación esperando su turno para poder participar. Genial. Es, y, ahí, Diga, y, tú, dime. Y, hay, y hay más fotógrafos, o en esa zona solo tú, así que hacías esas fotos. No, no, no, no. no. Hay varios oh. fotógrafos. Acá en Huancayo uh -huh. hay fotógrafos conceptuales, hay fotógrafos documentalistas, hay, hay, hay... hay muchos. Hay varios fotógrafos, pero que tal vez no están muy activos en, en, en las redes sociales, tal vez, ¿no? Ajá. Eh, tal vez están muy metidos en sus proyectos y Qué loco eh, wow. y esperan su, su momento para poder eh, plasmarlos, mm. para poder presentarlas, ¿no? Ajá. Porque, pero, porque en Perú tiene mucha esa centralización en Lima, ¿no? Y... Exacto. Eh, lo, una una de las cosas eh, son esas, ¿no? Que que la centralización es enorme en el Perú. Uh -huh. Todos acá piensan que, ah, fotografía, ah, me voy a Lima a estudiar fotografía. Claro. En realidad puedes aprender fotografía desde tu casa y practicarlo en tu entorno. Así uh -huh. nada más. Uh -huh. Y Genial. lo que nosotros buscamos eh, con, con esto, con ojos viejos, también es eso, ¿no? La descentralización. Uh -huh. que La gente sepa que en el Valle del Mantaro, en Huancayo, en Ayacucho, en Huancabelica, hay fotógrafos y están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Ajá, exactamente, wow, claro. Eh, no wow. solo es Cusco, como también... En Cusco hay infinidad de fotógrafos sí. muy, muy buenos. Uh -huh. Porque tú sabes que Cusco es la maravilla, del, una de las maravillas del mundo, y aquí yeah. no le gustaría estar ahí. Uh -huh. Esta foto es arriba, en el cerro, se están ya alistando para, para bajar. Me resulta muy interesante porque, porque la luz eh, se, se dispersaba por... Por, por las nubes que hay ahí. y estaba a punto de llover. Bien. Y el gorro, el gorro le tapaba toda la cara, ¿no? Entonces ah. lo que hice es meterle bastante contraste sí, a, sí. a la foto para, para que intensifique o, o se vea más eh, la vestimenta, ¿no? Uh -huh. Que es lo que en realidad primoriza, porque ellos, eh, algo muy representante de esta danza, es que no pueden mostrar la cara en ningún momento. Ah, no es como mostrarla. la tradición. Exacto la tradición es no sacarse la máscara para ningún momento ningún, ni para tomar cerveza Man, yeah. está, to, está totalmente prohibido Exacto. Wow. Uh -huh. este es eh, un pago este es el pago a la tierra chequéalo es uh -huh. donde ponen todas sus máscaras y todas las cositas que traen para la tierra traen wow. papas traen frutas coca hay, hay coca hay trago muchas muchas cosas no es hasta, es, es hasta adentro porque eso ya está tapado ya Mm -hmm. Ya han wow. hecho todo el pago. Y ahí comienzan a bajar ya, ¿no? Esa es este, una parte del proyecto de Aukish que, que, que quería comentarte, ¿no? Que a mí me Genial. parece muy interesante. Sí, sí, sí. Y, algo muy parecido hice en Incahuasi también. Incahuasi es una zona eh, ubicada en Lambayeque, es un distrito de Lambayeque. Mm -hmm. eh, enfocándome a esa... A esa Idea, Como que a esa rama de esa idea de, de lo cultural, ¿no? De la representación de, de algo. Vale. ¿Cómo que, que, que lo hacen, no? ¿Cómo es todo el proceso? Porque en realidad es muy interesante el, el tema de las vestimentas, cómo es que ellos se ven, cómo... Sí. O sea, cómo es esa pasión que tú tienes para poder hacer algo, ¿no? Ajá, y, que, y sigue, ¿no? repitiendo ahí por... Y sigue Exacto, y sigue repitiendo a través de los años, porque ajá. esa venta es súper antigua, ¿no? Ajá. Y eso es interesante. ¿Tú tienes más o menos idea de, de cuánto tiempo ¿sí? sigue esa ajá. tradición? No, ajá, porque esa tradición sigue años y años y años, que no, no, no tienen un, un año estable de cuándo empezó ni cuándo va a acabar, ¿no? Ajá. Entonces, es como que la generación va, la generación sigue y sigue y sigue y sigue, y esto nunca va a parar. Vale. Eso es lo, lo chévere. A ver, te comento otros proyectos que van relacionados con este proyecto en general, que es Ojos Viejos. Bien. Este proyecto también se relaciona mucho con la música, con el arte, Ajá. porque Ojos Viejos pertenece como a una comunidad de artistas independientes locales de la ciudad de Huancayo. Mm. Eh, tratamos de impulsar distintas actividades que vienen realizando otras organizaciones pero que están relacionadas con el arte en sí, ¿no? La música, por ejemplo, que es una de, de mis grandes, eh, no pasiones, pero de mis grandes gustos, ¿no? La música me gusta mucho. Uh -huh. Y hacer fotografía de, de lo que sucede en un concierto, de lo que sucede en una tocada, es súper es interesante. Es, es, es demasiado locaso y más aún, Ajá. si es un concierto underground huancaíno, donde vienen bandas y donde están bandas locales que hacen punk, hacen rock, hacen reggae y la gente la vive, ¿me entiendes? ahorita te muestro más o menos el... ese este proyecto de se llama El Baile de la Vida es, ese proyecto se llama El Baile de la Vida genial sí, usted, he visto algunas en Facebook y me pareció genial eso, de el concierto Sí, acá está, ahí está. ¡Wow! Esta es una foto, ya no recuerdo eh, de qué tocada fue, no, no, no recuerdo. Uh -huh. Ha pasado bastante tiempo ya porque también con esto de la cuarentena se han dejado de hacer este tipo de eventos. Claro. No se puede hacer ninguno. Lo que me gusta en esto, eh, a ver, te comento un poco de la técnica. Sí, sí, por favor. Ya, eh, estas fotografías, eh, para hacerlas, yo lo que hago es mm, darle un tiempo de 5 segundos aproximado o de 2 segundos aproximadamente al, a la velocidad de obturación. Claro. Eh, el diafragma, ponerlo en 5.6 para que me abarque todo el campo. Ajá. Y el ISO, meterle a 100 para que no me bote tanto ruido. Ah, yeah. Ya, Por eso es que los detallitos son muy importantes. Sí, pues. y Lo complemento y ah. lo complemento con un flash. Ah, un flash, vale. Pero que no está conectado con ningún radio, sino que es manual. Ah, Tú, wow. sabes, ¿tú sabes que los flashes cuentan con un, un, un botón donde presionas y revienta, ¿verdad? Vale, sí. Ya. Entonces, lo que yo hago es en esos dos segundos de, de la velocidad de curación. Reventar el flash a 1 sobre 32, a 1 sobre 64 para que me pueda captar eh, la mayor cantidad de acciones posibles en el entorno. Por wow. eso tú, acá, mira, si te das cuenta, cada parte de las fotografías que te voy a ir mostrando son una fotografía. Uh -huh. eso, es, eso es lo más interesante, ¿no? Hay manos y hay, hay mucho, mucho contacto, ¿no? Es, para esto también utilizo un 8 milímetros ojo de pez. Ah, wow, poder, claro. Para poder abarcar. Yo ahí estoy aproximadamente, estoy cerquísima, estoy en el mismo cobo. O sea, yo estoy ahí con ellos, ¿no? Esa es la like idea, claro. Y eso, es, eso es también como que me, me vacila bastante, me gusta mucho, ¿no? <risa> Meterme ahí, estar ahí. Ha habido veces en los que se me cayó, de esa es la cámara y la, la rompí. Uf, <risa> <risa> he perdido y celulares. Sí. Wow. Muchas cosas pasan en esto, pero no hay nada más satisfactorio que ver el resultado, ¿no? Ajá, genial Y, y por, ejemplo, por ejemplo, esta acción me parece súper alucinante, ¿no? Como, como el tipo está tan cansado, pero a la vez <risa> quiere, quiere seguir, quiere desfogarse y el de atrás sigue también. Y ellos, es increíble porque no saben lo que pasó, no saben quién votó el flash, no saben nada. Esto es, un, esto es una tocada en el concierto de de un, de un concierto de, de una banda de metal, Yana Raimi. Es. Wow. es una banda con la que trabajo aquí en Huancayo, con la ¿Vale? que colaboramos mutuamente. Uh -huh. Esto fue en Cayoma. Si te das cuenta, ¿has ido a Cayoma alguna vez? Es no. El bañón, en el centro de Lima. Esto es eh, justo cuando la banda ya acababa de tocar. Fue uno, lo abrazó, le invitó una chela. Bien, parte del baile de la vida. Mira, esta, esta de acá Ajá. también es súper interesante. Esta es una foto así. Me gusta mucho de ella. Sí. ¿Esas luces todas por Kiki? Estos gestos. Estas luces, eh, lo mayormente... Eh, los espacios con los que trabajamos nosotros para, para las tocadas son, son bien, bien pequeñas. Bien pequeñas y la iluminación es bien pobre. Ajá. La, la iluminación que se tiene solamente está en el escenario, nada más. O en el techo un par de luces. Ajá. Solo eso. Lo que trato es, al momento de capturar, porque sé que cuando yo reviento el flash, Sí uh -huh. o sí, cuando revientas el flash, sí o sí va a captar la imagen. Eso, eso, es, eso, es, eso es lo más chévere, ¿no? Uh -huh. Cuando tú ya captas, puedes mover. Entonces, durante esos dos segundos, si, si lanzas, si reventaste el flash al segundo, tienes un segundo más para poder hacer un efecto. Y ese wow. efecto es cuando muevo la cámara para un lado, ¿no? Por eso yeah, es que sí. estas luces uh -huh. se forman así. Y eso es wow. lo que también eh, es parte, ¿no? Como que... Apoya esto, le da más intensidad, como uh -huh. que más rapidez. Sí, sí, sí. da sí. Cierto, cierto movimiento. Sí, sí, si claro. Uh -huh. Es cerquísimo. Acá también, si te das cuenta, ahí, mira. Mira uh -huh. los gestos. Qué bueno, ¿no? La, La gente feliz, feliz ahí. Feliz, feliz, totalmente feliz. Eso es, eso es lo, lo bonito de, de la música, que une, une bastante. Y no solo la música, ¿no? En realidad, el arte en sí, el arte sí. es algo fundamental para, para todos, creo, porque sí. te hace mucho más sensible, como te estaba comentando. Sí, Esto sí. también es... ¡Uf! ¡Ah, wow! Realmente, el espacio es chiquito, ¿no? Mira. Mira, mira sus uñas. ¡Wow! Ramsay. Buenazo Acá está el flash, ¿ves? Se salió un poco. Ajá, un poco ajá. 50, ¿ves? Ese Buenazo. es donde revienta ahí. Y, y trato de que el flash esté ciertamente en algunos puntos estratégicos para poder captar lo que identifica o lo que representa el personaje. Por ejemplo, tú tienes que estar atento, pues en todo momento la fotografía es estar atento, en todo momento no perder nada de vista. Uh -huh lo que yo hice fue ver las manos, ¿no? Ya son tan pintadas. Eso, eso le llama la sí, atención absolutamente claro. a todos. ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo hace? Esto también. Wow. Es una chica que se pintó la boca como el guasón. Fue una tocada punk donde no había ninguna luz. Ahí por eso es que no ves ninguna ráfaga a los costados, nada. Uh -huh. Pero ves, pero ves la sombra que le, que le hace el, el flash, ¿no? Sí, eso sí, también sí. me gusta bastante. Como Ajá. que le da volumen eh. a, al personaje en sí, como algo que lo rodea, ¿no? Uh -huh. Algo así, algo... intenso. Esta es una sí, banda sí. con la que trabajo, me, me gustó mucho, porque todos están... como que es un momento de banda, ¿no? Se olvidan uh -huh. del mundo y es la banda en sí. El no, el baterista está hablando con el guitarrista y el vocalista, mientras que el bajista está escuchando atentamente. Sí, sí, y este sí. es este, el Fondo Ataque Huanca, ¿no? que es un, un colectivo acá en Huancayo que promueve la música local. Vale. ¿Sí? Esta también. Eh, Esto ya ha ido variando a través de los años. Estas fotos se han venido realizando desde el 2018 hasta la actualidad. Wow. En distintos lugares de... De, de Huancayo, ¿no? Y se ha tomado uno, un par de fotografías de Lima, pues que, que a mí me, me llaman la atención y me gustan bastante, ¿no? Esta es el gesto. Pues. Mm -hmm. Todo espontáneo ahí, tío. Aquí Atrás míralo, míralo que atrás este. Feliz. Felizazo. Todo, pues, todo el mundo ahí está en lo suyo. Wow. Y siempre, Ay, y marido. esto es lo que, lo que nunca falta en los pogos y, y, y, y a veces es muy difícil de, de captar los golpes. Ajá. Wow. ¿Pero que a propósito? No, esto es durante el baile, durante baile. el go. Por eso se llama el baile de la vida. Al final todos van a estar felices, alegres, abrazándose. <risas> Ese es el baile de la vida. No importa dónde están, no importa qué están haciendo. Están con las personas que les llama la atención un mismo gusto. Y al final van a salir borrachos, pero felices. ¡Qué loco! golpeados pero felices. Mira esos gestos. Ah, sí, sí. Felices, acá también felices. Sí, sí. Felicidad absoluta. Y eso es lo que transmite el baile de la vida. Esta. El nazi. Justo, este es en un local donde hacen este, 15 años, baby showers y toda la nota. Ah, y, habían dejado los globos pegados. ¿no? Ese es un wow. en el que trabajo. Uh -huh. Wow, buenas. Esta, bueno, este es un proyecto que, que recién estoy empezando, que, que va de la mano con el Baile de la Vida y a la misma vez con, con la comunidad de Ataquehuanca, que son los músicos en sí, los músicos locales que que hacen esto, o que hacen la música porque les gusta, no porque ganan dinero, porque se van a hacer famosos. Uh -huh. Simplemente porque a él le gusta tocar el bajo, él está ahí. Tú y le toca el bajo, él va a estar ahí, ¿no? Porque uh -huh. la música para, la, para él es todo. Para este caso, eh, en vez de una ráfaga, en vez de, un, de, de explotar una vez nada más el flash, ahí lo exploté ya casi tres veces, ¿no? Ah, uh wow. -huh. Por eso es que hay tres capturas. Uno, dos y tres. Wow, qué buena. Los, y los gestos también ayudan bastante. Los gestos son muy importantes. Sí, genial. Y, y las luces que te digo. Los movimientos. Uh -huh. brutal Buenísimo. Igual acá. Este es un poco del baile de la vida. Qué bueno. Esto es en el 2017, pasando 2018. Son de las primeras fotos este, de este proyecto, ¿no? De, de, los, de las primeras, de las primeras. Donde aún no existía, si te das cuenta, no existe esa técnica aún. Ajá. Verdad, ¿no? Tú no había aprendido. Ahí es solamente el flash interno de la cámara, ¿no? Solo el, el flash interno de la cámara. Genial. Nada, ese es parte del baile de la vida que he venido trabajando ya desde el 2017. Uh -huh. eh, como te decía, la, con, con este colectivo que, que te estaba contando, que es Ataque Huanca. Vale, Ataque Huanca. Exacto. Genial. ¿Y tú tienes más proyectos que compartir? Sí, ahora sí. Ya. Yeah. Eh, quería compartirte esta, esta serie, perdón. Ahora te comparto. Voy a agrandarlo para poder verlo mejor. Uh -huh. Y ahora sí. Quería compartirte esta serie. Esta serie fue realizada en mi ciudad natal de Huancayo. Wow. Un lugar eh, urbanísticamente bien des desequilibrado, bien dispersa por el hecho de que... No hay tampoco como que esas, esas ganas de, de tener, o a ver cómo te explico. Digamos, o mejor, la gente llegó a Huancayo y puso su casa donde sea. Ajá. El plan urbanístico en Huancayo es pésimo. Sin organización eh, ninguna. Las, las casas no tienen un límite limit, un para poder eh, construir sus casas, o sea, los pisos no tienen un límite. Vale. Pueden construir eh, los pisos que quieran. Y eso también es interesante, ¿no? Se ve muy eh, desordenado, pero eso hace que la luz sea muy interesante. Ajá. Porque hay entradas de luz en todas las esquinas, en todas las calles, además que son pequeñas. Las calles Ajá. solamente entran dos autos: uno que va y uno que vuelve. Vale. Este es en una calle principal en la ciudad de Huancayo. O sea, basca, básicamente lo que te motivó a hacer esa serie fue ese, ese juego de luces y sombras, ¿sí? ¿eh? Exacto, ese juego de luces y sombras que te da esa, es, esta ciudad, ¿no? Por Genial. el hecho de que las casas están aquí, allá... Eh, un, piso es, un piso es de cinco, otro piso es de dos. Uh -huh. eh, hay letreros, hay muchas formas, ¿no? Y eso me motivó mucho a, a poder trabajar esto. Me resultó muy interesante y sacarle el provecho a, a todo. Esta también uh -huh. es una de las calles principales. Son torres pequeñas que, que están construidas al lado. Este de acá es un banco. Uh -huh. Acá atrás, por ejemplo, esta luz también es interesante que le, que, que le da al policía, a los sí. dos policías, en el hombro y en la espalda, ¿no? no puede, entre Esa luz y no puede tapar eh, absolutamente todo, ¿no? Porque hay luz en esa parte. Había una entrada pequeña nada más ahí. Esto es... es, es me resulta vale. muy interesante porque es como que si hubiera una capa encima de... De eso no parece un edificio que una capa que puede pasar la luz. Ajá. Wow. Ahí ya estamos de lleno a, a, a callejera ¿no? Claro. Ahí dándole de callejero gracias a, a los consejos de, de Arturo Cañedo. ah ¿Tú ah, conoces a Arturo? Sí. Eh, Genial. Tuve la oportunidad de salir un par de veces con él a fotografiar. Ajá. Es, es, un, es un gran, gran maestro. Sí, buenazo te da unos consejos que realmente valen la pena del... del momento de... decisivo, ¿no? De la... mm, wow. Bueno, ya, ya queda la invitación aquí, si Arturo está viendo, que ya claro. está invitado ahí a claro, tener unas fotos claro. casa, claro. Y seguimos con eso, ¿no? Con, con esa temática de sacarle el mayor provecho. Ah, mire. de las sombras. Por wow. ejemplo... Solamente las sombras son hasta la mitad de la, de la calle en sí, ¿no? Ajá. De otro lado ya llega la luz. Eso, eso es lo interesante. Los loco. Este, mm. Como acá, ¿ves? Aproveché, este es un colegio emblemático de la ciudad que se llama Ros, este, Nuestra Señora del Rosario. Vale. Y esto nos una señora, Rosario, una señora, <risa> una señora, vamos, acomodando poco a poco la idea, ¿no? Wow. Una persona sola, uh -huh. el transporte, y en sí, más o menos, tratando de eso, ¿no? De aprovechar la calle, sí, sí. conociendo la calle y aprendiendo un poco más de, de la gente en sí. Y, y aparte, es, que, que, o sea, las sombras ahí te, te cuentan una historia de, de la propia ciudad, ¿no? Como tú mismo has dicho, así. Claro, también. Qué también. loco. Uh -huh. Eh, esa es la, la perspectiva que cada uno ya tiene de, sí. de lo que ve de lo que, de lo que está ahí no uh -huh. y, y nada este es una de, de la bueno esta es la última serie que, que, que puedo compartirte y, y tiene un nombre esa serie creo no sí se llama luces y sombras en el taro vale así y, es yo, y, y genial Eu queria compartilhar cá umas três fotos que que que é em tu Facebook. Yeah. Uma, uma tu já passado aí, pelo em branco e negro. E esta, isso pode ser, eu queria perguntar isso também. Assim. Qual? Ahorita pode... vai, Arita compartilhar. Já. Yeah. Primeiro eu queria começar por essa cara Ah, a yeah. Essa e essa, não? es esa y esa no a ver cuál es no la cuéntame. historia de esa de esa foto ya él es este Pedro Marticorena uh -huh. uh, es como un como un chamán vale ya que, uh -huh. que tiene un cierto contacto con la pachamama con la tierra Ajá. Uh -huh. Y ese espacio es, es netamente de él, ¿no? Es el espacio donde él se siente bien. Se llama el Gualihuasi. Eh, es un espacio donde él ha aclimatado todas las características que tal, que tal vez a él lo representen. A, uh -huh. Acá a él se le conoce como el Ayahuanca. Uh -huh. Él se hace llamar el Ayahuanca. No es chamán, no es brujo, no es nada, es la Ayahuanca. Ese es el término correcto para este personaje. Uh -huh. Él hace pagos a la Tierra, está muy conectado con, con el espíritu con todo ese tema místico, no, con todo ese tema de la cosmovisión andina también es, Ajá. está sí. metido en eso. Ajá. Y ahora a él lo que le gusta hacer es coleccionar muñecas. ¡A la madre mía! Exacto. Eh, ese es el waliwasi y él ha adornado toda esa pared con todas las muñecas que él ha encontrado durante todo su estadía en este planeta, ¿no? Wow, es fuertísimo, ¿no? Pero yo digo que es de ese planeta porque él, yo no creo que no creo que él sea de este planeta, él <risa> es de otro planeta. Qué bueno. Y durante todo este tiempo él ha estado eh, reuniendo, ¿no? Este tipo de, de muñecos, muñecas y las wow. ha estado colgando en su pared como un tipo de sonografía. Y supongo, que, supongo que también le ayudará con, con su estabilidad eh, eh, como espíritu como, como ser no como, como alguien que realmente cree en la vida en la vida en, en, la, vida, ¿no? en, en la cosmovisión andina que, que representa eso la Pachamama los cerros el agua el cielo la vida en sí Vale. genial gracias. Eh, sí. la, la otra foto, entonces esa foto es la misma que tú has Ajá. pasado en blanco y negro. Exacto, exacto. Ya esto fue, los inicios de, de este proyecto fue, fueron sí. en, en, a color. Después ah. ya, ya, ya fue cambiando por el tema de, de las sombras intensas que se veían en, en la ciudad. Que a, a mí me encantó así, claro. Tientado, claro, esos colores también son... Mm. Como, y, y, y como te digo, ¿no? tratar de, de ver las fotos que, que, que tenemos en el archivo Y poder redireccionarlas hacia algo no claro. Enfocarlas a algo que tal vez te llame más la atención uh -huh. Y nada Greg, no, darte... Ah, oh, esa foto ¿Y esa, de... esa? Buenazo. Ah, esa es uh -huh. de la foto que te comentaba en ajá uh -huh. En Lambayeque eh, Es uno de los lugares más olvidados en el país. Hay mucha pobreza. Ese es un distrito, eh, perdón, ese es un caserío del distrito de Incahuasi que se llama mm -hmm. Lanchipampa yeah. ¿no? Ahí también en, en ese distrito hablan quechua, eh, son bilingües, hablan quechua y español desde pequeños hasta los más ancianos. Uh -huh. eh, ya en realidad no, ya dejaron de, de hablar, bueno, no hablan tanto el español, ¿no? Pero desde niños, actualmente, ya se le está inculcando el, el idioma del español, porque en su casa ellos hablan el quechua en sí, ¿no? Porque es su, su lengua wow. materna. Ahí aproveché el momento, eh, era lo más alto que, que podía estar. Si ves, el cerro está al, al, al pie de, de lo que están jugando fútbol los muchachos. Uh -huh. Y los niños jugando ahí al frente. Un momento el, el momento decisivo uh -huh. muy bonito sí, <risa> sí. grandes recuerdos eso fue el 2019 wow sí, A ver ¿cómo, cómo dejó de compartir? ya, pues genial muchas gracias José no, Gregnor por compartir su arte ahí ni, gracias, siempre, no, ni no. siempre es fácil no de compartir la propia arte pero es necesario, creo yo sí, Es bueno, necesario sí, si, sí. Si, tú no, si tú no muestras lo que estás haciendo Si tú no No tienes una plataforma, un espacio Donde está tu, tu trabajo En sí No vas a poder crecer ¿no? Y en este, digamos, en este contexto fotográfico Donde están todos los, los fotógrafos Etcétera mm -hmm. etc., Necesitan ver tu trabajo De alguna forma tienen que, Tienes que estar ahí Presente Sí, pues. Y a veces una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Así Tal vez tú ves mis fotos y dices, wow, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo es? ¿Qué, qué, qué pensará? Y sí, ahora pues. estamos conversando y trato de hacer esto por el hecho de que en algún momento ya nos vamos a ir. Nadie sí, es eterno pues. en esta vida. Ajá. Y si no dejamos algo, algo que trascienda, algo bonito, no. Eh, mmm, por las curas tuvimos aquí <risa> y nada felicitarte a ti por esta por esta nueva plataforma gracias de nuevo por pues, confiar en, en mi trabajo por, por haberme dado esta oportunidad de poder mostrar lo que hago genial con gusto ¿no? y genial. a seguir dándole a seguir trabajando a seguir aprendiendo hay que, sí. ha que llenarnos de, de absolutamente todo poemas música nuevas lecturas fotografías Ajá. he visto tus fotos y, y son increíbles también gracias genial y, y de nuevo Gregnol muchísimas gracias por a usted por esto gracias José y nos vemos ahí y Dale ya Gregnol Cuídate, hermano cuídate, cuídate. estamos viendo Ciao Chao.